Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les voy a enseñar a escapar Cuando están amarradas sus manos con cinta esta gorda Vamos allá Supongamos que estás amarrado con cinta de esta forma Ayuda, ayuda Necesitas saltarte. Lo que es ese para saltarte es lo siguiente. Necesitamos una esquina como esta. Lo que vamos a hacer es colocarnos contra la esquina. Y vamos a mover, a colocar la esquina contra la cinta y nos movemos hasta que la cita se funda ah, de esa forma y somos libres libres como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar esto ha sido todo por hoy si te gustó este video no olvides darle like y suscribirte a mi canal para ver nuevos y espectaculares videos, experimentos, bromas y muchas cosas más. Este canal se llama Experimento Rafa 2013. Nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto.